Amor de tarde Mario Benedetti Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las cuatro, y acabo la planilla y pienso diez minutos, y estiro las piernas como todas las tardes, y hago así con los hombros para aflojar la espalda, y me doblo los dedos y les saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo, cuando miro el reloj y son las cinco, y soy una manija que calcula intereses, o dos manos que saltan sobre cuarenta teclas, o un oído que escucha cómo ladra el teléfono, o un tipo que hace números y les saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo, cuando miro el reloj y son las seis. Podrías acercarte de sorpresa y decirme, ¿qué tal? Y quedaríamos, yo con la mancha roja de tus labios, tú con el tizne azul de mi carbónico.